Hola chicos, aquí tenemos a nuestro héroe Alfred Wegener, que en 1912 enunció la teoría de la deriva continental. Después de viajar por todo el mundo y de obtener multitud de pruebas, llegó a la conclusión de que los continentes tendrían que estar todos unidos hace muchísimos millones de años formando una única masa continental. Esta masa continental que vemos ahí le llamaría Godwana y la de arriba Laurasia. Cuando el pobre Wegener explicó su teoría, a los sabios de la época se le rieron muchísimo porque él además decía que era por la atracción de la luna y la rotación de la tierra. Pero luego en 1965 se le tuvo que dar la, la razón. ¿Por qué? Porque se descubrió cuál era realmente el motor de las placas que hacía que se movieran. No era la luna ni era la rotación de la tierra era la expansión del fondo oceánico. ¿Y cómo se descubrió esto? Pues el ejército americano hizo una cartografía del fondo del Atlántico para que sus submarinos pudieran circular mejor y se dio cuenta cuando analizó los, los estudios que había unas bandas de cebra de polaridad normal y invertida eh, a un lado y a otro del centro de la dorsal oceánica donde había una cordillera volcánica. Como los polos de la Tierra cambian, esos materiales reflejaban cuál era la polaridad de la Tierra eh, durante millones de años. Los materiales eran idénticos y esto, todos estos datos solo se podían explicar si se producía una expansión con centro en la dorsal. Más tarde, uniendo los epicentros de los terremotos que se producían en todo el mundo y los volcanes, se pudo enunciar la teoría de la tectónica de placas. Aquí tenemos las placas más importantes de la Tierra que estudiaremos en el tema de tectónica de placas. La primera prueba es pruebas geográficas. Yo cuando era pequeño en la, en la mesita de mi habitación tenía una bola del mundo y entonces pues lo miraba como un niño donde viajaría en el futuro y estas cosas y, y, me, y, me, y, me, y me fijaba en es que, que las costas de Sudamérica y la de África pues que coincidían, ¿eh? que había un sitio que se metía para adentro por aquí y salía por afuera por aquí o que se metía para adentro por aquí y este se entraba. Si un niño se puede dar cuenta de esas cosas, pues un científico vería que había similitudes. Hay mucha similitud entre la línea de costa de Sudamérica y de África, pero en la, si nos fijamos en la plataforma continental, en la plataforma continental es que prácticamente es lo mismo. Entonces esa es una, una prueba de que pues, cuando estaba eh, la Pangea después Gondwana, esos continentes estuvieron unidos en un mismo bloque. Estas son las pruebas geográficas. Segundo, Pruebas geológicas. Pues cuando estudiamos la geología de Sudamérica y de África pues nos damos cuenta que por ejemplo aquí en el sur de Marruecos hay unos afloramientos graníticos que se corresponderían con otros que hay en las Guayanas porque son granitos de la misma edad, de la misma morfología y todo. Eh, hay otras eh, cadenas montañosas que tienen la misma edad, en el, en el sur de África y en Argentina, que nos darían a pensar pues, que eran un continuo y después al separarse pues, cada una. Hay depósitos de tillitas en, en toda esta zona, en lo que es Sudáfrica y lo que es Sudamérica, que nos indicarían pues lo mismo y después hay restos de línea de costa en, en, en zonas de África y de Sudamérica. Otra prueba. Pruebas paleontológicas Pues aquí teníamos el supercontinente de Gondwana Sudamérica, África, Antártida, Australia. Mira dónde está la India. La India es que es alucinante que esté aquí. O sea, la India que ha ido como una barca separándose de todo esto y chocando contra Asia sigue chocando, sigue metiéndose bajo de Asia y si ahora mismo está formando el Himalaya. Pues bien, si nos fijamos en este animalito de aquí, este reptil del Triásico, Cynognathus, pues hay fósiles por aquí y por aquí, boom, y continúan en África, en toda esta zona. Si nos vamos al Lystrosaurus, otro reptil del Triásico, pues vemos que hay en África, en la India y en la Antártida. Si nos fijamos en un helecho, en el Glosopteris, pues se encuentran en todos los continentes, y tienen los restos fósiles aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, tienen la misma edad, esta sería más o menos así, la distribución donde se encuentran los Loglosopteris y después aquí hay otro bichico otro reptil de agua dulce del pérmico el mesosaurus que se encuentran fósiles en, en Sudáfrica y en Sudamérica eso explicaría pues que en un pasado todos estos continentes estaban unidos voy a beber agua que si no me quedo seco por último las pruebas paleoclimáticas mirad hay unos sedimentos glaciares que se llaman tillitas que eh, se encuentran en toda esta, zona, toda esta zona. Que en la Antártida se encuentren tillitas, vale. Pero que en el desierto de Australia se encuentren tillitas, en la India tillitas, en África tillitas y en el Amazonas tillitas, eso no. Eso no. Eso lo se explica porque toda esta zona era el polo sur y aquí había un gran glacial y aquí se, se, se sedimentaron tillitas. Pero bueno, también, por ejemplo, carbones se sitúan en esta zona. Si se sitúan en, en, es, en esa zona es porque eso, eso sería un bosque tropical abundante eh, con helechos con gigantes y tal, que dieron todo este carbón en el carbonífero. Y después también hay unos depósitos de yeso que vendrían por otras causas, que se corresponden a un lado y otro de Sudamérica. Pruebas de la deriva continental. La primera son las pruebas geográficas. Vemos aquí América del Sur, África y coinciden la línea de costa y donde no coincide, coinciden las plataformas continentales. O sea que encajan perfectamente ya tenemos una. Pruebas paleoclimáticas en el continente de Gondwana eh, recordar la Eurasia arriba, Gondwana abajo, Pantalasa todo, todo el océano, los continentes estaban en esta disposición, mira dónde está la India, que esto sí que es impresionante cómo migró hasta aquí, pues bien se han descubierto depósitos de tillitas en esta distribución, eso solo se explica si una vez el polo sur del planeta estuvo aquí, ¿Eh? se explica así, que haya en Australia, en el desierto, sedimentos glaciares, en la India, en el Amazonas, pruebas paleontológicas, esta es un poquito la más complicadilla, pero bueno, el que se memorice los bichos pues más nota y el que más o menos lo explique pues menos notas. Aquí hay fósiles de signo Natus, que era un reptil de la era secundaria. En esta distribución se encuentra también otro, otro reptil, el Histrosaurus. Es un dinosaurio del tirásico. Aquí se encuentra una distribución de, de un helecho. Aquí lo tenemos. El losopteris. Y aquí otro reptil del secundario, que era el mesosaurio. Otro geológicas. Ponemos otra vez América del Sur y África. Aquí tenemos un afloramiento granítico de la misma edad que van desde el sur del Sahara hasta las Guayanas. Eh, restos fósiles de la línea de costa de hace 400 millones de años una cadena montañosa de la misma edad, de la misma estructura entre Sudáfrica y Sudamérica, y los dichos ya depósitos de tillitas. Mirad qué animación más chula de lo que acabamos de ver, cómo encajaban los continentes como piezas de un puzzle. Esta no es mi mano, eh, que parece la mano de la familia Adams. Eh... <risa> no, hombre, no. Y esta es pues, el dibujillo de, de este encaje. Ahora vamos a ver una animación muy famosa eh, de cómo se han movido las masas continentales desde el principio. Aquí estamos en la era primaria con toda la Tierra unida formando la Pangea. Después se en dos masas, la hacia arriba y Gondwana abajo. ¡Pobre Wegener, che! Que murió sin saber que era el auténtico amo, Wegener, eras el amo. Ahí está tu teoría de Restring Bull Descontinent, un Océan, la teoría de la deriva continental. Wegener, me quito el sombrero delante tuyo. Bueno, ¿cuáles, según Wegener, eran, aquí lo he puesto con W, las causas de este movimiento? Atracción de la Luna sobre la Tierra, eso es un error muy grande porque para el agua sí, pero para continentes y rotación de la Tierra. Esto fue un gran error, eh, los científicos se le descojonaron, lo expulsaron de la sociedad de geografía y geología y llegó al olvido. Entonces, Wagener murió en, en Groenlandia eh, olvidado de todos porque no conocía la verdad que era... El, el motor era la expansión de, del fondo oceánica, no conocía la tectónica de placas. Esto lo veremos en otra pregunta. Bueno, pues aquí tenemos a y Su historia al final es un poco triste, pero la voy a contar. En 1930 hizo su última expedición a Groenlandia de las cuatro que, que realizó en su vida. Y había contratado a unos tipos y algunos desertaron y otros eh, pues, eh, se, quedaron, se fueron quedando sin provisiones y junto a otro fue a, a la línea de costa por provisiones bajando por un glaciar y nada, le, le sorprendieron pues, temperaturas de menos 50 y ráfagas de viento huracanados y, y tanto él como su acompañante murieron. Al año siguiente eh, se le fue a buscar y estaba en su saco de dormir y se le dejó allí enterrado en aquel glaciar de, de Groenlandia y sigue allí y claro, cuentan las historias que en miles de años ese glaciar llegará al mar y Wegener estará flotando por los océanos en medio, dentro de un iceberg, vamos en fin, pobre chaval, todo eh, no pudo saber que eh, 100 años más tarde los chicos de instituto pues eh, estudiarían su teoría y estudiarían su biografía. Venga Alfred, gracias por tus curros. Un beso.